Es un gusto para mí estar de nueva cuenta aquí con ustedes en la capacitación número cuatro del El Diplomado de Buen Gobierno. Tenemos el día de hoy aquí con nosotros a la generación eh, Leona Vicario. Y el día de hoy estamos presentando el tema de avances en políticas de igualdad de género en la Administración Pública Federal. También sean bienvenidos todos y todas los que se están conectando, ahora, sobre todo a la 4TV, nace posible que pues lleguemos en esta transmisión a cada uno de sus hogares en donde quiera que se encuentren agradecemos también a los compañeros y compañeras de red social del Instituto Nacional de Formación Política recuerden por favor que si no nos siguen pues pueden eh, seguirnos por nuestras distintas cuentas de Twitter, Facebook y del Instituto Nacional de Formación Política. Les manda un saludo muy fraterno el compañero eh, Rafael Barajas, la compañera coordinadora Diana Paniagua, encargada de el diplomado de buen gobierno. Y bueno, recordándoles que el objetivo de esta capacitación, pues, es justamente identificar y visibilizar la participación política de las mujeres, los avances en la política de igualdad de género y el papel activo, las transformaciones políticas de los gobiernos progresistas. Y justo para entrar en el tema, tenemos a una invitada muy especial, la compañera Liliana Elizabeth Durán Aguilar quien le doy la más grata bienvenida a este su espacio y antes de cederle la palabra me voy a permitir leer una pequeña semblanza curricular de la compañera la compañera es gestora de desarrollo local sostenible licenciatura obtenida en la Universidad politécnica de la salesiana, Promotora, defensora de derechos humanos de las mujeres, la UNIFEM de ONU Mujeres. Es formadora de formadoras en normas internacionales de trabajo y derechos de las trabajadoras, especializada en la OIT, Turín, Italia, Madrid, España y Antigua Guatemala, Guatemala. Es formadora de instructoras e instructores de la realidad nacional de género por la BID, OIT, CLOS, OIT y la Universidad de Chile. Tiene una amplia experiencia política eh, de representación. Ha sido asambleísta nacional de Ecuador en el periodo de 2017 a 2021. Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Derechos de Trabajadoras y Seguridad Social del 2017 al 2019. Presidenta del grupo parlamentario por los derechos de los trabajadores, periodo 2019-2021. Presidenta del Grupo Interparlamentario de Amistad y Reciprocidad con Cuba del año 2019 al año 2021. Y ha sido la primera vicepresidenta central unitaria de los trabajadores en el periodo del 2014 al 2021. Ha sido presidenta de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir del periodo 2014 al 2016. Coordinadora Nacional del Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas por el periodo 2003 al 2016, ha sido promotora y gestora del diálogo constituyente y gestora y promotora de firmas de pactos por los derechos humanos. Actualmente, secretaria técnica nacional del Foro Permanente de las mujeres ecuatorianas. Como podemos ver, bueno, la compañera Liliana es una invitada de lujo que nos acompaña el día de hoy y nos va a presentar la ponencia de la participación política de las mujeres en Ecuador. Bienvenida, compañera Liliana, un gusto tenerte aquí con nosotros y te cedo la palabra. Muchas gracias, Karina. Un cálido saludo nuevamente a todos ustedes y desde Ecuador, siendo parte de la Revolución Ciudadana Quiero dejar en una expresa constancia de mi reconocimiento y gratitud a Morena, a, al gobierno de AMLO y a México en general por la acogida brindada a nuestros compañeros que tuvieron que salir eh, por la persecución política aquí en el Ecuador. Eh, para mí es un honor poder ser parte de este proceso en la propuesta de buen gobierno post neoliberal generado por el Instituto de Formación Política de Morena. Eh, había enviado una presentación, mi querido Carlos, si ¿sí me pueden ayudar. Sí. Ya el compañero Marcos ya lo, ya lo tiene. Ya. Ya. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a empezar... Haciendo un recorrido por lo que considero significa la equidad política, las mujeres en el ejercicio práctico del poder, de la normativa a la práctica, que sucede con aplicación de las leyes sobre equidad en la participación política. La ciudadanía de las mujeres es condición previa para poder desarrollar medidas de acción afirmativa, como las leyes de cuotas que tienen el objetivo de garantizar la paridad de género en el ámbito eh, político público. Sin embargo, esta condición básica es reciente en el Ecuador y ha marcado la evolución de la igualdad formal de las mujeres a un, con, a un contexto o en un contexto de sexismo real. La paridad es una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad. La paridad tiene por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social y política y en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales. Pero las mujeres en el Ecuador enfrentamos nuevos retos que devienen de una historia escrita sin nosotras, y que nos recuerda que sin ciudadanía no hay paridad. Yo quiero remitirme a la trayectoria que hemos construido desde el Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, que es una organización que está a pocos meses de cumplir 30 años de trayectoria. Al calor de las diferentes dinámicas que se han impulsado en el Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, hemos tenido posibilidad de, de impulsar procesos muy importantes para el reconocimiento de la presencia de las mujeres en la sociedad, en la política, en el quehacer económico y en todos los espacios que correspondan por ser parte de, la, de esta población y por ser parte de, de una ciudadanía, ciudadanía que tiene que reconocerse de manera integral con todos y todas. Eh, es así que desde el Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, impulsamos un proceso muy fuerte desde el, su conformación que fue al calor del, del proceso de la convocatoria a la Cuarta Conferencia Mundial de, de Beijing que se realizó en 1995. Eh, se construyó una agenda en la que se comprometieron los diferentes estados, de entre ellos el Ecuador, y al calor de esa agenda hemos sido promocionando y fortaleciendo la organización de las mujeres. Y ahora vamos a poder contar desde nosotras mismas con nuestra propia voz, experiencias que nos han significado logros fundamentales. Eh, yo quiero hacer referencia ahora a la igualdad formal y el sexismo real. La igualdad y la equidad suelen usarse como sinónimos, sin embargo son conceptos y connotaciones distintas. Igualdad comprende la base común de derechos de todas las personas. La equidad introduce un principio ético de justicia para la igualdad, puesto que implica que se consideren las diferencias que no deben hacer a las personas objeto de discriminación. Complejizamos aún más el sistema igualdad-equidad cuando empezamos a... Hablar de igualdad formal e igualdad real o material. El reconocimiento formal de la igualdad para las mujeres y sus derechos de participación en la política se entrelazan como, con la ciudadanización como condición básica de ejercicio de todos nuestros derechos. Para las mujeres, la conquista del espacio público está marcada por la conquista de la ciudadanía misma, cuyo reconocimiento ha tomado varias décadas. ¿Cómo podemos apreciar si recorremos los sucesos, pactos sociales que ha tenido el Ecuador? Es decir, las normas constitucionales nos van a dar cuenta de esta situación. ¿Podemos pasar la lámina, por favor? La siguiente. Ya, vamos a hacer un corto recorrido por las normas constitucionales del Ecuador, que es lo que nos va a dar como una base para entender toda esta lucha que se ha emprendido por décadas para poder lograr ahora tener paridad, tener alternabilidad y tener cada vez más presencia de las mujeres. Las constituciones como las de 1830, por ejemplo, en su artículo 11, 1835 en su artículo 8, 1845 artículo 8, 1862 artículo 7, 1869 artículo 8, contenían disposiciones en que se indicaba que los ecuatorianos eran iguales ante la ley y podían elegir y ser electos para autoridades públicas, siempre y cuando cumplan con las aptitudes legales necesarias. Por supuesto que una de esas aptitudes era la de estar en goce de los derechos de ciudadanía. El estar en goce de los derechos de ciudadanía a su vez requería de condiciones que a más de edad, como en épocas más modernas, giraban alrededor del estado civil, propiedad, ejercicios, ejercicio de profesiones y la instrucción. Así la Constitución de 1830 en su artículo 12 disponía que para entrar en goce de derechos de ciudadanía se requería estar casado o ser mayor de 22 años además de tener una propiedad raíz de un valor libre, en esa época se hablaba de pesos, de 300 pesos. O ejercer alguna profesión o industria útil, sin sujeción a otro, es decir, como sirvientes domésticos o jornaleros, es decir, los trabajadores y trabajadoras, bueno, los trabajadores no tenían ni en sueños posibilidad, menos aún las mujeres porque no éramos consideradas ciudadanas. Y por último, saber leer y escribir. La Constitución de 1835, en su artículo 9, indicaba que eran ciudadanos activos del Ecuador, quienes eran casados o mayores de 18 años y tuvieran una propiedad raíz, valor libre de 200 pesos o ejercer una profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o jornalero. Nuevamente se ratifica el tema, ¿no? La siguiente lámina, por favor. En 1862, recién la Constitución de esa época, en su artículo 8, elimina el requisito de poseer un bien o una profesión para ser ciudadano. La Constitución de 1869, en su artículo 10, en cambio, agregó el ser católico para la época quienes podían ser propietarios o ejercer profesión, e instruirse eran los hombres, en tanto que las mujeres al casarse pasaban de la potestad del padre a la de su cónyuge, así lo decía el Código Civil de 1861, que disponía en su artículo 125 que la potestad marital es el conjunto de derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer. Las mujeres en el ámbito privado estaban subyugadas al mando del cónyuge y su participación en el ámbito público era restringida, puesta que para cualquier trabajo fuera del hogar debía de contar con la autorización del marido. No se nos consideraba ciudadanas y por tanto no podíamos ser elegidas para ningún cargo público. En 1883, sin embargo, la discriminación hacia las mujeres a través de condiciones legales excluyentes terminó por reflejarse en lo jurídico en la Constitución de 1883, vigente desde 1884, que textualmente decía en su artículo 9, son ciudadanos los ecuatorianos varones que sepan leer y escribir y hacer, y hayan cumplido 21 años, o sean, o hubieren sido casados. Este pacto social discriminante estuvo vigente durante 13 años, hasta que en 1897 se expide una nueva constitución que en el artículo 8 estableció que para ser ciudadano se requería la edad de 18 años y saber leer y escribir, eliminando la condición de ser, de ser varón. En 1999, eh, en la, es la constitución, la constitución, que proyecta un poco más de avanzada y que reconoce expresamente a las mujeres de más de 21 años como ciudadanas, pero siempre y cuando supieran leer y escribir. Con esta constitución ingresa por primera vez a ocupar una diputación, una mujer, a fines de, 1800, de 1945. Los trabajadores del Ecuador designaron a Pedro Satt, diputado como primer eh, diputado como primer suplente, fue Segundo Ramos y segunda suplente Nela Martínez. La Constitución de 1945, que entró en vigencia en 1946, reconoce el sufragio femenino, aunque en forma facultativa, artículo 22, en la Constitución de 1967, en el artículo 21, se incorporó el voto obligatorio para las mujeres por ser ciudadanas, eh, eso lo establece el artículo 70. Se establece el sistema de elecciones periódicas directas e indirectas. El voto es deber y derecho de los ciudadanos, por lo tanto, es obligatorio para el hombre y la mujer. Yo quiero hacer referencia aquí el tema de Matilde Hidalgo de Procel Me imagino que ustedes habrán escuchado en más de una ocasión eh, la gesta importante que significó eh, el hecho de que Matilde Hidalgo de Procel en 1929 se presentó, hizo fila y se presentó a votar, porque ya la Constitución reconocía la presencia de las mujeres para poder elegir. Y obviamente hubieron escándalos y, y situaciones porque les llamó la atención que una mujer se acerque a votar. Matilde Hidalgo estudió medicina, por lo tanto sabía leer y escribir, y ella ejerció, es la primera mujer que creo que a nivel de América Latina eh, sufragó, ...y ejerció su derecho a, a votar. En 1979... ...si cambiamos la lámina, por favor... ...hace menos de 100 años jurídicamente se reconoce nuestra condición de sujetas... ...de derechos con la posibilidad de ejercer ciudadanía. Fíjense, ya estamos hablando de 1979. De elegir y ser elegidas. Desde hace aproximadamente 66 años las mujeres estamos reconocidas como electoras posibles y desde hace menos tiempo como electoras obligadas. Nuestra historia en el ámbito público y político es muy reciente, pero hemos caminado y aprendido, aprendido mucho la verdad. Así el, el siguiente paso le damos en la Constitución de 1979, que es la primera en incluir expresamente a la equidad de género. Muy, muy, muy leve, pero lo, se, logra, se ha logrado. El regreso a la democracia del Ecuador coincidió con la suscripción del convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en 1979. En la nuestra famosa y tan, tan vigente CEDAW y que luego fue complementada como las posteriores recomendaciones a la misma y por la plataforma de acción de las conferencias mundiales de Nairobi en 1985 y Beijing en 1995, que dieron lugar a las orientaciones básicas para los países a fin de eliminar las desigualdades, al menos formal, de las mujeres. Desde el retorno a la democracia en la década de 1980, en varios países latinoamericanos y paralelamente desde el agotamiento de modelos de regímenes de partido único o de sistemas de partido hegemónicos, las mujeres han ganado una mayor visibilidad en el ámbito público. Estos procesos de transición hacia regímenes políticos más competitivos y pluralistas han dado lugar a demandas de una mayor inclusión femenina en la toma de decisiones y a ciertas reivindicaciones vinculadas con el logro de un tratamiento o trato igual entre hombres y mujeres. Si podemos cambiar la lámina, por favor, entramos a la 1998. 1998, 1997-98, se da un proceso de reforma constitucional aquí en el Ecuador. Bajo la Constitución de 1979 y sus reformas en 1997, se aprueba la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, que estableció la obligación de designar a un mínimo del 20% de mujeres para la integración de las Cortes Superiores de Justicia, juzgados, notarías y registros. Sin embargo, se aplicó por única vez en las elecciones para la Asamblea de 1998. Y su observancia fue efectiva en solo tres provincias, Guayas, Pichincha y Manabí. De un total de 68 asambleístas, solamente siete mujeres fueron elegidas. La Reforma Constitucional de 1998 trajo nuevos avances constitucionales hacia la igualdad formal. Se logra la, la incorporación expresa y clara de la igualdad de oportunidades en el artículo 34, la participación equitativa de hombres y mujeres en procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión, en el ámbito público, en administración de justicia, los órganos de control y los partidos. Esto es nuestro icónico, nuestro hito bien importante, nuestro artículo 102. El artículo 102 de esa reforma fue absolutamente clave para todo lo que les voy a contar un poquito más adelante. Y una disposición transitoria, 17, que decía que se reconocerá a las mujeres la participación del 20% en las listas de elecciones pluripersonales, así como de todos los derechos y garantías consagrados en leyes y tratados internacionales vigentes. esto es un tema muy importante eh, porque nosotras, eh, desde nuestra experiencia socioorganizativa podemos, y siempre lo hemos contado, tenemos publicaciones... En el sentido de que trabajamos fuertemente. Perdón, hay una interferencia de un micrófono. Y les decía que en 1998 para nosotras fue un paso bastante grande y la denominamos de las demandas a los derechos. La situación formal de la participación política de las mujeres no cambió en el plazo inmediato inmediato a la expedición de la Constitución de 1998 gracias al sexismo real persistente, el periodo 97-98, por ejemplo, Alexandra Vela fue vicepresidenta y Nina Pacari Vega ocupó la segunda vicepresidencia en el periodo 98-2000 en la Asamblea Nacional. ¿no? Los partidos políticos que acceden al Congreso Nacional no designan a mujeres para jefaturas de, de bloque de partido, que son espacios de poder y de decisión partidista en el Congreso. El porcentaje de mujeres que ocuparon las diputaciones fue apenas del 4.94% en el periodo 94-98, de 3.70% en el periodo 96-98 y de 13.22% en el periodo 98-2000. En el periodo 98-2000, las comisiones permanentes del Congreso Nacional, solamente cuatro de las 18 estuvieron presididas por mujeres. Esto nos dice mucho. Recuerdo que luego de la experiencia del proceso reformatorio eh, fue importante eh, tener en cuenta eh, las publicaciones nuestras que caminaban e inducían de las demandas a los derechos para quienes fueron actores directos como legisladores uh, constitucionales en la reforma de la Constitución del 97-98. De, nos decían varios, uh, por lo menos recuerdo a unos dos o tres, que nos decían no nos vuelven a coger dormidos, porque claro, nosotros hicimos, nosotras como mujeres organizadas, el foro junto con otras organizaciones y feministas eh, de diferentes colectivos, hicimos un proceso de, de diálogo directo en, ese, en, ese, en el seno de, de esas reformas constitucionales. Sin embargo, es poco lo que logramos, pero de todas maneras muy importante. En las reformas a las elecciones ya en el año 2000, la reforma a la ley de elecciones o ley de participación política de do, del 2000, realizadas y exigidas por las organizaciones de mujeres bajo el mandato constitucional del artículo 102 ya mencionado, fijó cuotas en grados ascendentes del 5% en cada proceso electoral a partir de un mínimo de del 30% hasta llegar a la representación equitativa del 50% en forma secuencial y alternada. Sin embargo, en el sexismo real de la institucionalidad pública electoral, la reforma a la ley de elecciones no fue tomada en cuenta. Puesta por el Tribunal Supremo Electoral, dictó normas que contravinieron esa garantía de participación de las mujeres. En las elecciones del 2002, 17 de los 100 sillones legislativos 17% fueron ganados por mujeres, con 19 mujeres uh, suplentes. En las elecciones seccionales del 2004, el Tribunal Supremo Electoral dio la facultad a los directores de los partidos políticos y a los candidatos como consecuencia de este hecho, el número de mujeres electas obviamente bajó. Yo creo que es importante mencionarles antes de, de ir al año al año subsiguiente, digamos al proceso del 2008, vale la pena mencionar que en este año 2000 para nosotros fue de fundamental importancia porque ante el incumplimiento y ante la, la falta de mirada a las normas ya establecidas en la ley de elecciones de ese momento, se estableció un reglamento cuyo artículo 41, por ejemplo, eh, contradecía todo lo establecido en la ley. Por esa razón es de que nosotras, las organizaciones de mujeres, planteamos un, una demanda de inconstitucionalidad a ese, a ese reglamento de elecciones y lo ganamos. Eso nos permitió llegar al 2000 con reformas a, las ley de, a la ley de elecciones, eh, la reforma a esta ley o ley de participación política que la que la denominaron, que nosotros decíamos nuestra ley de cuotas, realmente eran cinco artículos en la, en la ley de elecciones, porque había una sola ley que era la ley de elecciones, ahí logramos incorporar cinco artículos, realizadas y exigidas por las organizaciones de mujeres bajo el mandato constitucional, como les decía del artículo 102. Esto nos permitió comenzar a pelear a través de vedurías ciudadanas que impulsábamos las organizaciones de mujeres para poder para poder lograr la incorporación de de estos derechos que ya estaban establecidos en la en la ley de elecciones. Hacia el 2008 el proceso se iba poniendo más interesante porque hacia el 2007 que teníamos las elecciones constituyentes ahí Primero que nada, las mujeres nos preparamos de la experiencia que tuvimos en 1997-98, en donde nos trataron como las guaguas lindas, como estas bonitas, tanto que, que insisten qué es lo que están eh, queriendo, cómo les ayudamos, y nos trataban como que nos estaban haciendo un favor a las mujeres eh, organizadas de este país que estábamos exigiendo derechos que sean incorporadas en las reformas constitucionales, para este proceso del 2008, sí nos preparamos. Primero, en el 2007, cuando ya eh, Rafael Correa, debo decirlo, Rafael Correa ganó las elecciones, él ganó las elecciones sin candidaturas a, a la Asamblea, en ese momento al Congreso Nacional. No puso ni un solo candidato ni candidata para el proceso, para la Asamblea, para la función legislativa. Porque siempre su propuesta era llegar y e impulsar el proceso constituyente. Así fue. En el 2007 fue elegido, en el 2000, en 2007 inmediatamente se comenzó a, a trabajar el tema de, del proceso constituyente y se llamó a él, por una, eh, digamos, debo indicar, que hubo una consulta previa para que le autoricen a Rafael Correa, al presidente en ese momento, eh, convocar a, al proceso constituyente, lo cual tuvo una acogida bastante importante, de la población, y eso nos motivó y nos impulsó a ir al proceso constituyente. Debo decir que las mujeres organizadas de este país teníamos mucho temor porque pensábamos de que esta, este proceso constituyente nos podría significar eh, disminución de nuestros derechos, y por esa razón decidimos juntarnos todas, sabiéndonos tan diversas como, como somos, nos juntamos todas y realizamos impulsamos un proceso preconstituyente desde las mujeres. Este proceso nos permitió construir primero a nivel territorial, en a nivel de todas las provincias del país, construir propuestas, generar propuestas para una constitución desde la mirada de las mujeres. Luego de eso hicimos una asamblea nacional con alrededor de 700 a 1000 mujeres lo hicimos en la provincia de Chimborazo, en un, en un lugar bastante amplio. Y ahí pudimos hacer una compilación de todos los temas que nos habían, nos habían inducido, nos habían llevado o enviado desde los, todos los territorios de todas las localidades del país. Y logramos construir una propuesta desde las mujeres. A la par de esto, de que estuvimos trabajando una propuesta de constitución para que no solamente estemos y nos vean como que lo único que nos interesaba era el tema el tema de los derechos de las mujeres, también nos interesa el tema del modelo de desarrollo, el modelo económico, eh, eh, la parte política y todos los temas, todos los temas que, que tienen que ver con el quehacer nacional. Y así fue, trabajamos esta propuesta muy muy interesante, muy movida, de mucha movilización, y a la par de ello, comenzamos a trabajar en la necesidad de que el Tribunal Supremo Electoral de ese momento respete nuestra normativa para la participación política. Ya para el 2007 llegamos a la paridad, llegamos al 50% de participación entre hombres y mujeres, y teníamos que lograr que sea de manera alternada y secuencial, porque el problema es de que, claro, que ponían la cuota de las mujeres, pero siempre nos ponían de relleno como alternos, no, no de otra manera, y eso significaba que para nosotros era realmente un problema porque no teníamos opción de llegar. Es así que con el apoyo en esa época de lo que ahora es el Consejo Nacional para la Igualdad de Género de las Mujeres, en esa época era el Consejo Nacional de las Mujeres, Construimos un software para las elecciones del año 2007. Este software lo hicimos incorporar en el, tribunal, en el Tribunal Supremo Electoral para que se derive a todas las delegaciones provinciales y de esta manera eh, podamos verificar que las listas estén integradas de manera alternada y secuencial. Y, no, y con la participación de, de hombres y mujeres, al 50% como, como establecía la, la normativa vigente. Así fue. Tuvimos eh, que montar una veduría ciudadana, alcanzamos de la noche, que fue una cuestión de horas que tuvimos las diferentes organizaciones, y nos distribuimos en varias vedurías, alcanzamos a 15 provincias del país. Nos movilizamos rápidamente para vigilar la aplicación de este software que nos garantizaba el porcentaje de participación de las mujeres al 50% y de maneras alternadas y secuenciales. Ahí yo puedo detenerme un segundo para contarles algunas experiencias que pudimos evidenciar. Por ejemplo, en Santo Domingo de Los Ángeles, se inscribieron las candidaturas y una lista local inscribe a, un, a una señora María, no sé qué apellido, María, y el momento en que nosotros realizábamos la veduría detectamos que el señor no era María, era Mario. Hasta ese tipo de cosas teníamos que tener mucho cuidado, porque los partidos siempre buscaron cómo perjudicar la participación de las mujeres. A la par de, de este proceso, también, y eso es una iniciativa del Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianos, impulsamos una ruta a Montecristi, que en donde iba a ser la sede de la Asamblea Constituyente, por nuestros derechos. Y ahí firmamos un pacto, primero con todos los candidatos y candidatas a asambleístas constituyentes, y luego, cuando ya fueron las elecciones y ya sabíamos quiénes llegaron, a, a ser designados, a ser uh, electos como asambleístas constituyentes, hombres y mujeres, firmamos el Pacto por los Derechos Humanos de las Mujeres. Esta fue una experiencia también muy, muy innovadora, por un lado, y por otro lado, que nos significó una buena carta de negociación para los momentos más difíciles en el proceso constituyente. Yo recuerdo que incluso un asambleísta constituyente eh, llamó a una rueda de prensa para decir que retiraba su firma llegó, firmó, se tomó la foto, todo chévere con las mujeres, al, a la hora del té, cuando ella tenía que cumplir con su compromiso por la firma del pacto, ella se retractó y llamó a una rueda de prensa para decir que retira su firma del pacto, porque no está de acuerdo con algunos temas que están planteados allí. De todas maneras, fue una carta importantísima de negociación, pudimos presionar para que... Los asambleístas constituyentes eh, incorporaran nuestras demandas. Debo decirles que el sector que más logros alcanzó a incorporar en este proceso constituyente, a pesar de nuestros miedos, de nuestras dudas, nosotras planteamos en, en general 39 propuestas de las cuales logramos incorporar en ese proceso eh, 38. Solamente nos quedó el tema del aborto, que no, no pasó. <coughs> En el 2008, en el año 2008, el pueblo ecuatoriano aprueba mayoritariamente una nueva constitución. No nos olvidemos, eh, no sé si ustedes tenían conocimiento, también fue aprobado a través de un plebiscito, hubo una, un plebiscito y, y hubo una aprobación con un porcentaje bastante alto de esta nueva constitución en la que las mujeres organizadas participaron con propuestas, participamos pues porque también soy parte de de las actoras eh, que fueron en su mayor parte incorporadas y se da un salto cualitativo frente a las anteriores constituciones, eh, puesto que dispone entre muchas otras disposiciones garantizar la igualdad formal y aún la real, que para las elecciones pluripersonales la ley establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad igualdad del voto, equidad, paridad, alternabilidad entre mujeres y hombres y determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país. Este fue un logro muy importante, la verdad. Siempre es bueno recordar, especialmente aquí en el Ecuador, a las nuevas generaciones, que para que siempre tengan presente que esto es consecuencia de un, una fuerte lucha de diferentes uh, lideresas, de diferentes organizaciones, de mujeres, porque a veces, como ya está escrito, entonces piensan que todo, todo es fácil y todo, todo está allí, porque alguien tuvo la, la buena voluntad, la generosidad de regalarnos, pero realmente a las mujeres, por lo menos aquí en el Ecuador, nunca nos han regalado nada. Siempre hemos logrado alcanzar a reconocer nuestros derechos, a que se reconozcan en la institucionalidad nuestros derechos a consecuencia de las luchas que hemos emprendido. Ahí sí logramos la paridad y la alternabilidad, colocarlas en esa nueva constitución del 2008 ya como principios constitucionales, para que no se la puedan bajar simplemente por cualquier cosa. Ahora ya son principios constitucionales tanto la paridad como la alternabilidad. La participación política de las mujeres ha mejorado notablemente, desde luego. La constitución reconoció la paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres y la ley de elecciones que ahora es el Código de la Democracia, institucionalizó la paridad en las listas electorales. En las elecciones del 2009, el porcentaje de mujeres electas en la Asamblea, por ejemplo, fue de 31.5%, disminuyó dos puntos en medio de una intensa disputa por los escaños. Aunque la candidatización paritaria y la alternancia secuencialidad de hombres y mujeres hayan sido respetadas, sin embargo, sí se y si se incluye en el cómputo a las parlamentarias electas al Parlamento Andino, también que tiene su votación por separado y donde las mujeres obtuvieron un notabilísimo 60% de escaños. El porcentaje total de asambleístas asciende a 32.6 en el año 2009. Ese fue un alcance bien importante. En el año 2009, ya con estas elecciones, con ese grupo de asambleístas mujeres que, que fueron electas y que ya entraron en funciones, nosotras como organización impulsamos la conformación del grupo parlamentario por los derechos humanos de las mujeres. Desde allí está en funcionamiento este grupo parlamentario que juega un rol muy importante para todo el tema de vigilancia y de lucha para in, ir incorporando y mejorando las condiciones de vida de las mujeres y logrando leyes que permitan que permitan alcanzar realmente estos objetivos. La aplicación del mandato constitucional paritario del 2008, a la luz de los avances constitucionales y legislativos para garantizar la paridad, deseo señalar desde mi experiencia en el ámbito político, los retos que enfrentamos para su aplicación, los obstáculos para las mujeres, no están ahora en la estructuración de las listas de candidaturas sino en la posibilidad de resultar elegidas. Las personas electoras en Ecuador, hasta las elecciones seccionales del 2009, se podía elegir entre listas partidarias, que se presentan o elegir a todos en una misma lista. Se podía incluso ordenar según sus, su propia preferencia, alter, alterando los principios de alternabilidad y secuencialidad en un sistema de listas abiertas de paridades el resultado. Solo se garantiza con el cambio de patrones socioculturales en el electorado, pues la solución a corto plazo sería regresar al voto lista cerrada que plantea a su vez el debate sobre el derecho de la ciudadanía de votar por individualidad. Estas elecciones seccionales eh, del año 2019, apenas se registraron dos mujeres más electas en las prefecturas y en las alcaldías. Respecto de los comicios del 2014, los hombres siguen siendo mayoría en estas dos dignidades. De 221 gobiernos municipales, por ejemplo, las mujeres representan el 8%, en total se escogió a 18%. Hace cinco años fueron 16. De 23 prefecturas hay cuatro mujeres, 17%. Y en los anteriores comicios fueron dos. Estos resultados eran de esperarse porque en las alcaldías de 1872 candidatos, solo el 14.3% correspondió a mujeres. En el caso de las prefecturas fue el 18% de 223 candidaturas. Esta baja representación se debe a que partidos y movimientos políticos no tienen obligación de adoptar medidas afirmativas para garantizar la paridad de género en el interior de sus organizaciones. Cuando lo transitorio afecta la estructura del Estado, es lo que nosotros vivimos en el periodo 2017-2021. La Asamblea Nacional, por ejemplo, que hasta hace poco tiempo no había dejado de contar entre sus autoridades a mujeres, en un momento regresó a, solamente, a que solamente hombres la dirijan. Asimismo, en, llamado, en el llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eh, que en esa época estaba en transición y que dirige, y que elige autoridades de control como Contralor, eh, está compuesto por siete integran, estuvo compuesto por siete integrantes de quienes solamente una era mujer. Yo quiero aquí darles algunos datos para que tengan ustedes como referencias. En elecciones 2014, por ejemplo, se eligió un total de 16 alcaldesas, 7% del total de municipios, dos prefectas, 9% de las prefecturas y 34% en las concejalías urbanas, 25% en las concejalías rurales y un 25% en las juntas parroquiales. En el año 2017, en las elecciones para conformar la Asamblea Nacional, si bien se aplicó la cuota del 50%, tan solo 38% de las curules son ocupadas por mujeres. Candidaturas en elecciones 2019, según los datos del Consejo Nacional Electoral, las prefecturas de un total de 227 inscritos, 187 son hombres, 80.2% y 40%, 40 mujeres, que equivale al 19.8%. Con respecto a las alcaldías de las 24 capitales provinciales a escala nacional, hay 230, hubieron 238 candidaturas, 207 hombres y 31 mujeres. Mujeres presidiendo las diferentes funciones del Estado en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en el, en el periodo 2014-2019, una mujer ocupó el cargo de vicepresidenta encargada en el año 2018. En los ministerios, cinco de 19 ministerios son ocupadas por mujeres: el MIES, el, el MDI, el Ministerio de Salud Pública, de Deportes. En la función legislativa, la presidenta, eh, ten, tuvimos la presidenta mujer. En la función judicial, el Consejo de la Judicatura, presidido por mujer. La Corte Nacional de Justicia, presidido por mujer. La Corte Constitucional, por un hombre la Fiscalía General, una mujer afrodescendiente, y Defensoría Pública, un hombre. Eh, Defensoría Pública, hombre, tres mujeres. En la función electoral, el Consejo Nacional Electoral, presidido por una mujer también. Organismos de control y transparencia, Contraloría, eh, hombre, defensor del pueblo, mujer, Defensoría del pueblo, mujer, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eh, hombre, y luego una mujer. Yo creo que es importante tener en cuenta algunas medidas para fomentar la participación de las mujeres en la vida pública y en la toma de decisiones. Como por ejemplo, aumento del desarrollo de capacidades, formación y otras medidas. Es justamente lo que ustedes están haciendo en este momento. Promoviendo la participación de hombres y mujeres, promoviendo la participación de la juventud acá en el Ecuador este proceso lo impulsó el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, desarrolló varios procesos de sensibilización y capacitación en género y no discriminación, y la ciudadanía en general. Y, en, eh, y al personal de la función electoral en el marco de procesos preelectorales y de observancia. También se, se trabajó en la creación de oportunidades para la orientación, formación en liderazgo, toma de decisiones, discursos en público, asertividad y campañas políticas. Esto también tuvo mucha presencia en la Secretaría de Gestión de la Política. Eh, tuve, hubo un proyecto bastante importante allí que se denominó la Escuela Permanente y Continua de Formación Ciudadana entre el 2003 y 2021. En los últimos cinco años, eh, se, se, se registró 9.468 mujeres formadas en derechos participación, Estado democrático y poder popular liderazgo social, mecanismos de participación ciudadana, herramientas de gestión eh, yo creo que es, vale la pena también en esa época eh, nosotros éramos parte del movimiento Alianza pa País el movimiento político Alianza País hasta cuando Moreno nos, nos robó el partido, nos quitó el partido eh, el movimiento ha tenido una situación bastante particular. Siempre crear una escuela de formación política a través de la cual prepara liderazgos, prepara liderazgos, fortalece los liderazgos y también prepara precandidaturas para ir a las siguientes elecciones. Yo creo que ese, ese trabajo realizado ha dado muestras claras, por ejemplo, de resultados. Eh, los mejores equipos que han llegado a la, a la Asamblea, por ejemplo, siempre las mejores, uh, los mejores uh, asambleístas están en la, en la bancada de la Revolución Ciudadana en la actualidad. Y eso da cuenta de que siempre es importante estos procesos de formación política para dar fortalecer capacidades de nuestros compañeros y compañeras eh, en las diferentes edades, en eh, los diferentes colectivos, en los diferentes espacios, para poder tener la certeza de que el momento en que les toque tomar la posta, les toque eh, asumir una candidatura, saber de que esas personas van a actuar eh, con formación, con, con claridad, porque se han preparado para ello. El fomento de participación de minorías y mujeres jóvenes, entre otros, mediante programas de concienciación y orientación. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eh, contaba con espacios de participación con la población afroecuatoriana a través de las organizaciones nacionales en el marco de la socialización del decenio afrodescendiente. Por ejemplo, participaron cerca de 1.400 mujeres. Esta acción no ha derivado en políticas públicas específicas. Sin embargo, hay muchas mujeres que yeah. um, se han preparado y se siguen preparando en diferentes temáticas y fortaleciendo sus liderazgos desde luego. Otro tema que también es importante es la recopilación y análisis de datos sobre la participación política de las mujeres, incluso en puestos electos o designados. En, ese, en esa vista, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, por ejemplo, realiza con mucha frecuencia procesamiento de información para las elecciones presidenciales y de asambleístas desde una perspectiva de género. Por ejemplo, aquí yo tengo el registro del año 2017, pero permanentemente están, ellas permanentemente están realizando el trabajo. Ahora vamos a las elecciones del año 2021, la inscripción de candidaturas. Y aquí quiero darles algunos datos también que son interesantes. Eh, si podemos cambiar la lámina, creo que ya estamos. Eh, de un total de 533 candidatos, hombres y mujeres, que figuraron como cabezas de lista para las dignidades de asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos, apenas 157, 157 fueron mujeres, es decir, recién el 29.54%. Cifra todavía lejana a los 376 hombres, el 70.55% que recibieron la confianza de sus partidos y movimientos para cumplir con este rol. Aquí un detalle importante, el mayor número de mujeres que lideraron las listas de sus organizaciones políticas estuvieron en provincias en donde la votación realmente es baja. Por ejemplo, en Pastaza, siete de un total de doce candidatos. En Zamora, cuatro de un total de ocho candidatos. En la región amazónica, esto es en la región amazónica. En manabí en la circunscripción uno norte. 9 de 17 candidatos en la región costa y Pichincha, la circunscripción resto de Pichincha, 9 de un total de, de 17 candidatos. La única dignidad de elección popular en la cual las mujeres lideran las vistas de sus partidos y movimientos en mayor número que los hombres fue en la de parlamentarios andinos, 13 de un total de 15, es decir, 86.7% de liderazgo a las mujeres. ¿A qué se debe esto? Una respuesta preliminar da cuenta de que las mujeres son designadas a encabezar las listas de sus partidos y movimientos en localidades donde posiblemente no triunfen. Es decir, el parlamento andino no es como muy apetecible eh, para, para los dueños de los partidos y movimientos políticos, entonces tienen que ir a presidir las mujeres, lo cual constituye una nueva forma de exclusión pues el centro de la política en las capitales de provincia sigue siendo patrimonio exclusivo de los hombres. En los resultados, yo quiero ir un poquito rápido porque tengo una información de las últimas reformas que quiero compartir con ustedes. En los resultados, el número de legisladoras a la Asamblea se redujo de 54, 39.5 del total de parlamentarios en el periodo 2017-2021 a 51. 37.22 en el periodo que está este momento en vigencia, que es el 2021-2025. Pero no es todo. Mientras en las elecciones generales del 2013, las candidatas asambleístas nacionales llegaron al 49.7 y en 2017 al 48.4, en el último proceso electoral su participación bajó al 48.2. Esta reducción contrasta con el incremento de las candidatas asambleístas Provinciales en las elecciones 2021. En este ámbito, la participación de las mujeres alcanzó el 47.3 en comparación con el 46.1 del 2017 y el 46.3 en el 2003. Esto se debe al cambio del método para la ubicación de escaños. Es importante también hablar de la edad de las candidaturas. Según los datos oficiales del órgano elector, electoral, en las elecciones generales del 2021, la presencia de candidatas mujeres principales a todas las dignidades llegó al 47.5% tan solo, 1.2% más que en las elecciones del 2017 y 1.3% por encima de las del 2013. El rango etario de las mujeres también deja entrever las distinciones y preferencias de las organizaciones políticas a la hora de seleccionar a sus candidatas. Por ejemplo, de un total de 2.247 candidatos principales entre hombres y mujeres, a las dignidades de binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos, las mujeres con edades de 30 a 64 años tuvieron mayor presencia en las listas con 722 candidatas, es decir, el 32.13%. En el caso de las mujeres jóvenes, de 18 a 29 años, su participación se redujo a 326 candidatas, 14.5%. Mientras que en mujeres de edades de 65 años en adelante, su presencia en la conformación de las listas fue únicamente con 20 candidatas, el 0.89%. No llegamos ni al 1%. Aquí ya habíamos hablado de estas principales medidas. Yo me voy a saltar esta lámina porque quiero llegar a los retos que nos planteamos de cara al buen vivir, involucra la construcción de una sociedad más incluyente para las mujeres, con igualdad de oportunidades, con espacios de decisión paritarios y, que, y en que se reconozcan nuestras desventajas sociales históricas y se tomen medidas para que las superemos. Esto requiere de una agenda renovada, reivindicaciones desde las mujeres diversas, pasando de una estrategia activista, sin duda enriquecedora, hacia estrategias más políticas que reten al mundo masculinizado del mismo, del, del mismo discurso político. Esto último implica nuevos acuerdos entre la sociedad civil organizada, así como una forma distinta de relacionarse con el Estado, con demandas, pero también con propuestas, con crítica constructiva y con metas de corto, mediano y largo plazo, que permitan ir midiendo nuestros avances. Es necesario un nuevo contenido de interpelaciones al poder, al poder que rebasen las que pudieron ser entre 1830 y 1979. En el año 2011, con una constitución potente para nuestros derechos, eh, eh, digamos, estamos, uh, estamos ya en el 2023, debemos utilizarla y aprovecharla al máximo, que tenemos aspectos muy importantes eh, de alcances, de logros, de mejoras, para la participación política de las mujeres. Como les decía, pues ya es reconocido como principios constitucionales, la paridad, eh, la alternancia, la secuencialidad, eso nos da una gran proyección. Y en este momento quiero hablarles de reformas que se dieron en el febrero del 2020 y que nos lleva al tema de las elecciones seccionales, que es en donde se comienza a aplicar estas nuevas medidas. Eh, para la inscripción de las candidaturas para las elecciones seccionales 2023, que es lo que acabamos de vivir, se tenía que contemplar algunas reformas eh, por primera vez, como es el tema de la paridad horizontal o encabezamiento de las listas. Precisamente en el año 2020, eh, al detectar todos estos temas que ya les, ha, les he mencionado anteriormente, como es el hecho de la, del porcentaje bajo de llegada a las mujeres, porque no son precisamente quienes presiden las listas, se estableció eh, algunos cambios, algunas mejoras en el Código de la Democracia que permita eh, caminar hacia la paridad horizontal o encabezamiento de listas. ¿Qué porcentajes de mujeres encabeza, eh, deben encabezar las listas para las candidaturas en 2023? Para estas elecciones del 2023, el Código de la Democracia establece una paridad horizontal del 30% y 70% de varones, hasta llegar a 50-50 en el año 2025, es decir, en las próximas elecciones 2025 ya vamos a estar en el 50%, vamos a estar en paridad y eso nos va a significar muchos más retos para quienes somos parte de movimientos y partidos políticos. Eh, yo debo decirles pues, que ahora en este proceso de elecciones eh, fue muy importante ver cómo se promocionaron liderazgos eh, femeninos de mujeres jóvenes para poder lograr empatar con, con este tema de la paridad horizontal y, y también obviamente la paridad vertical. ¿En qué momento la organización política debe verificar el cumplimiento del requisito de la paridad horizontal y vertical?, los procesos de democracia interna, es justamente los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas que permiten que su estructura y funcionamiento sean democráticos y que garanticen alternabilidad y conformación paritaria entre hombres y mujeres, según establece el artículo 343 del Código de la Democracia. Es decir, los procesos de elecciones internas son fundamentales y se deben realizar en 15 días iniciado, 60 días previos a la fecha de cierre de inscripciones de candidaturas. Es decir, eh, todavía le siento que hay muchos partidos políticos que no cumplen a, a tabla raza este, este requisito, pero partidos como, por ejemplo, de avanzada, progresistas, como el movimiento del Partido de la Revolución Ciudadana, hemos realizado nuestras primarias a nivel de las provincias, y luego a nivel nacional para ir eh, organizando las listas eh, de candidaturas. El órgano electoral central tiene a su cargo la realización de todas las etapas de los procesos electorales internos, artículo 344, es decir, el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de brindar las facilidades y de acompañar la realización de estas uh, elecciones primarias con la finalidad precisamente de poder constatar, de poder verificar de que efectivamente se están realizando las asambleas de elecciones primarias dentro de los movimientos y partidos políticos y al mismo tiempo hacer que se cumpla lo que establece la normativa actual. ¿Quién tiene la competencia de calificar la inscripción de las candidaturas provinciales? Esto es competencia de las juntas provinciales electorales, les corresponde calificar las candidaturas de su jurisdicción, así como conocer y resolver en sede administrativa las objeciones presentadas a las candidaturas de esa jurisdicción. ¿Cómo se contabilizará el porcentaje cuando la organización política realice una alianza electoral, que es un tema también importante? Las alianzas se registrarán, primero que nada, 15 días antes del inicio de la inscripción de candidaturas. Las candidatas que, presenten, que se presenten en alianzas serán consideradas para la contabilización del 30% de listas encabezadas por mujeres. Es importante también mencionar que en estas últimas reformas del 2020 eh, se estableció porcentaje de jóvenes en las listas. ¿En qué consiste el porcentaje de jóvenes en las, li en las listas? Conforme la legislación ecuatoriana, son jóvenes las personas entre, el entre 18 y 29 años de edad. O sea, podemos tener mucho espíritu joven, así tengamos más de 30 años, pero aquí se establece de acuerdo a la norma, legislación del país que son jóvenes entre 18 y 29 años de edad, nada de espíritu juvenil aquí. Dicho grupo etario representará el 25% de las listas, pudiendo coincidir su sexo, por ejemplo, mujer y su edad joven, y eso es lo que nosotra, nosotros desde el Movimiento de la Revolución Ciudadana impulsamos con muchísima fuerza, y por eso ahora en estas elecciones, en los resultados, vemos muchas jovencitas, obviamente jóvenes preparadas, jóvenes profesionales, eh, muy muy muy bien profesionalizadas, que han ganado las elecciones, por ejemplo, para, para alcaldías, y yo creo que van a cumplir un rol muy importante con una mirada diferente en, esa, en esas alcaldías. ¿Cómo cumplir con el 25% de inclusión de jóvenes?, para prefectos y viceprefectos se verificará a nivel nacional. Para alcaldes se verificará también a nivel nacional. Concejales rurales, urbanos, rurales y juntas parroquiales, se verificará en cada lista de, postular, de listas postuladas. Este 5 de febrero del 2023, Ecuador eligió a sus nuevas autoridades seccionales, en un contexto que marcó de manera particular la participación política de las mujeres luego de las reformas al Código de la Democracia, que fue en febrero del 2020. Los partidos y movimientos políticos se han visto obligados a inscribir más mujeres en sus listas, ya no solo de manera alternada, sino respetando el encabezamiento femenino en las listas pluripersonales y en las candidaturas unipersonales. Un elemento que marcó la participación política de mujeres en 2022 fue la lucha emprendida por decenas de concejalas, que en todo el Ecuador demandaron el cumplimiento del principio de paridad en las alcaldías, como lo establece la Constitución ecuatoriana, asimismo la mediatización de varios casos de violencia política contra las mujeres políticas ecuatorianas que iniciaron procesos en la justicia electoral, permitió colocar este tema en la sociedad, aunque todavía no se ha logrado permear la agenda política del movimiento de mujeres y feministas del Ecuador, sin embargo, yo creo que es importante mencionar que estas luchas emprendidas por varias concejalas acá en el Ecuador de distintos municipios de distintas provincias del país se debe precisamente a que los acuerdos políticos entre los hombres les llevaba a poner en las vicealcaldías a hombres mismo sin considerar de que se tenía que respetar el tema de la representación paritaria como lo establece la Constitución y el Código de la Democracia. Eso ha significado una lucha intensa de, de diferentes concejalas en el país, pero lo importante es de que lograron, lograron alcanzar ese objetivo y ahora ya está permeado en el Código de la Democracia como una normativa para poder caminar con mayor eficacia hacia el 2025. Recogiendo las demandas del movimiento de mujeres de, de Ecuador en el año 2019 el Consejo Nacional Electoral planteó reformas al Código de la Democracia para mejorar la representación de las mujeres y así encaminar a la paridad, a la salida como a la llegada. En vista de que los partidos excluyen a las mujeres de los primeros lugares de las listas y que en el imaginario colectivo las mujeres aún no son percibidas como figuras legítimas de autoridad, se propone establecer paulatinamente un porcentaje para el encabezamiento de las listas eh, en el orden eh, de la presencia de las mujeres, 15% en las elecciones del 2021, que no fue tan perceptible en verdad, el 30% ahora en 2023 y para llegar al 50% en las elecciones presidenciales del 2025. Ahí sí vamos a ver en verdad eh, una presencia mucho más fuerte de las mujeres ya en la llegada, ya como autoridades designadas. Siempre recordemos que sin las mujeres no hay democracia. Eh, aquí yo les he puesto eh, algunos datos pequeñitos del Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, que es una organización que cuenta con una trayectoria y está próxima a cumplir sus 30 años de trayectoria, cuya misión es promover y consolidar mecanismos de organización de las mujeres a fin de potenciar y fortalecer acciones colectivas orientadas a a cambios sociales, culturales, políticos, económicos, ambientales y familiares y la visión es contribuir al cambio estructural de la sociedad ecuatoriana y al logro de la equidad de género a través de la organización política de las mujeres de su empoderamiento y acceso a la toma de decisiones. Eh, nuestra lucha no ha estado solamente en torno al tema de la participación política de las mujeres. Entre los años 90 y eh, 95... Eh, y, y luego sucesivamente en los diferentes años, nuestra lucha por posicionar el problema de la violencia a las mujeres, violencia intrafamiliar, eh, fue una lucha muy intensa, muy fuerte, hasta que logramos colocar el problema de la violencia hacia las mujeres como un problema de salud pública. Ahora contamos con, con juzgados especializados de la mujer y la familia y contamos... Oh, contamos con una cantidad de, de normativas, tenemos una ley contra la violencia a las mujeres y la familia muy, muy de avanzada también, y, y decirles compañeros y compañeras, que yo creo que esto, este tema de la, participación, de la de las, por participación política de las mujeres es de fundamental importancia, tanto en cuanto nosotros, nos reconozcamos también en nosotros. ¿Qué les quiero decir con esto? Se logran diferentes objetivos tanto en cuanto tengamos disposición de involucrarnos en la organización. Yo aquí les he, he traído una foto con mi agradecimiento también para mostrarles. Esta es una foto que nos tomamos las mujeres luego de nuestra Asamblea Nacional, de nuestra Convención Nacional de Mujeres previo al proceso de la Convención Nacional del Partido de la Revolución Ciudadana. Esta foto es muy decidora, porque cuando se logra el registro del Partido Revolución Ciudadana en el seno del Consejo Nacional Electoral, se armaron equipos para construir el estatuto orgánico, eh, las, todas las normativas internas del partido, pero nosotras, como mujeres del partido, como mujeres organizadas también, nos íbamos dando cuenta de que había muchos temas que se estaban quedando en el tapete que, y que referían a nuestra participación más proactiva en el quehacer del movimiento de la Revolución Ciudadana. Así es que conversamos con la presidenta, en, eh, que hasta ahora es Marcela Aguiñaga, y ella dijo, organizarse las mujeres, todo el apoyo. Así lo hicimos, nos organizamos en todo el territorio nacional, en, eh, arrancamos con un proceso de, de asambleas ciudadanas previos a la Convención Nacional del Partido y comenzamos a trabajar nuestras propuestas para el estatuto y para todos los... Uh, los instrumentos normativos de, de nuestro partido. Así fue y esta esta foto es justamente en La Tacunga en donde realizamos nuestra convención nacional de las mujeres revolucionarias. Aquí logramos impregnar, por ejemplo, en la en la estructura del partido que se tome en cuenta la voz de las mujeres. Por lo tanto, pedimos la creación de un secretariado de las mujeres y diversidades que está creando y, creado y, y en funcionamiento que se tome en cuenta varios otros temas que son más específicos en la lucha de las mujeres y alcanzamos esa ese tema hemos alcanzado esos objetivos eh, yo creo que es importante tener en cuenta ese elemento y con ello invitarles a todos y todas ustedes a que nos dispongamos a construir en la diversidad. Nunca tratemos de unificar a las personas, ni en criterio, ni en absolutamente nada, porque cada ser es un individuo. Cada persona es única. Pero sí podemos encontrarnos en temas comunes. Por ejemplo, la necesidad de hacer escuchar nuestra voz, ahora que ustedes que están participando en este proceso de Morena. Poder hacer escuchar nuestra voz en Morena para que se sientan nuestras propuestas, para tener posibilidad de incidencia, necesitamos aprender a juntarnos entre todas y todas y fortalecernos en la organización. Y de esa manera tengan la plena certeza de que vamos a lograr nuestros objetivos. De manera individual, se logran cositas, pero no lo suficiente cuando se trabaja en equipo. Así es que con esto, queridos amigos y amigas, Creo que cumpliendo el tiempo que estaba establecido para la exposición, quiero mandarles nuevamente un abrazo y mi gratitud por haberme tomado en cuenta en esta jornada y decirles que siempre estaré a las órdenes y estoy a las órdenes desde el Movimiento de la Revolución Ciudadana, desde la Secretaría Técnica del Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas, que es una organización que está en las 24 provincias del país y también a nivel de las circunscripciones del exterior. Nosotras fuimos la única organización social que nos inscribimos para, para enfrentar la campaña por el no en la nefasta consulta popular impulsada por, por Moreno y, y realmente desde allí puedo decirles que unidas, fortalecidas y caminando juntas hay muchas posibilidades de lograr nuestros objetivos, hay muchas posibilidades de seguir impulsando los nuevos liderazgos para que sigan asumiendo los retos que el país exige. Muchísimas gracias, un abrazo nuevamente para todos y todas. Muchas gracias compañera Liliana, la presentación realizada por el día de hoy fue un gusto para nosotros escucharte, justamente nos pusiste sobre la mesa muchas de las reformas, los avances y pues el proceso ¿no? de la experiencia de lucha que tuvieron por lograr estos pequeños derechos y espacios para las mujeres en Ecuador. Bueno, compañeros y compañeras, pues les agradezco que estén con nosotros. Les recuerdo a los compañeros que están con nosotros vía Zoom que nos daremos la continuidad de las actividades, así que por favor no se desconecten. Nos despedimos de las compañeras y compañeros que están en las redes sociales siguiéndonos del Instituto Nacional de Formación Política. Saludos, compañeros. Les agradezco estar el día de hoy con nosotros y... Bueno, me despido, le agradezco a la 4TV por permitir esta transmisión y a las demás redes del Instituto Nacional de Formación Política que los permita Reciban un saludo del equipo de Buen Gobierno, especialmente eh, del compañero Rafael Barajas, que agradece todo el entusiasmo que tienen para continuar con su proceso de formación. Les mando un saludo donde quiera que se encuentren y nos vemos. Hasta la próxima.